gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para tutoriales JTS en este caso tenemos un Samsung A10s la cual vamos a eliminar la cuenta de Google de una forma rápida y fácil y un nuevo método bueno si es que para ustedes no les sirve pues hay varios métodos ojo que este método no puede ser la solución también según el tipo de seguridad y de Android que tenga el teléfono vamos a conectarnos a una red wifi y nos vamos a quedar en esta parte y acá en esta parte gente hay que tener un chip que esté bloqueado por pin como siempre lo, lo he hecho yo en algunos vídeos y lo vamos a colocar acá en la bandeja del teléfono no lo vamos a poner todo lo vamos a colocar hasta una cierta parte lo vamos a ubicar ahí por ejemplo vamos a tener también la llavecita que se utiliza para sacar el chip que vamos a, crear en este, vamos a hacer acá en este punto vamos a seleccionar esta opción y vamos a presionar siguiente siguiente siguiente y también vamos a conforme, como presionamos vamos a poner la bandeja no por ejemplo ustedes me van a matar como yo lo voy a hacer voy a dar siguiente siguiente siguiente siguiente y automáticamente rápidamente vas a sacar de dices a la parte de allá y hacia abajo y le das ajustes de notificaciones estando acá ya pues no me importas retiras el chip también no tiene que ver nada lo vas a dar en esta opción donde dice ver todo acá te va a salir cuatro aplicaciones vas a la parte de arriba y lo das donde dice todas Acá te va a arrojar ya la lista de aplicaciones del teléfono. Te irás a la parte de abajo donde dice YouTube. Le das donde dice notificaciones de la aplicación. Acerca de. Y acá ingresas políticas de Google. Entonces, siguiente, le das no gracias. Entonces ya estamos en Google Chrome. Que necesitamos descargar las siguientes aplicaciones. En este caso vamos a descargar Google. Account. 9.1 vamos a borrar doble account 9.1 entonces vamos a buscar esta aplicación y vamos a descargar de la primera opción que la tenemos acá no me importa si es 9.0 igual lo vamos a descargar descargamos vamos a esperar a que nos arroje el link de descarga acá, descargamos te va a pedir actualizar permisos en permitir y cierras en la parte de abajo y lo vas a aceptar rápidamente lo vas a abrir y lo vas a proceder a instalarlo en este caso activas orígenes desconocidos de chrome atrás vamos a dar atrás y lo instalamos entonces ya estamos acá pues instalando la aplicación vamos a esperar que se instale entonces, pues ya una vez que ya hemos instalado, lo vamos a dar finalizado y ahora descargamos una otra aplicación que es el Quick Chocolate Maker. Descargamos Quick Chocolate Maker. Vamos a descargar de la página de acá. Muchas personas se están equivocando a descargar de la primera, está suspendida esa página. O a veces sí se puede descargar, pero en muchos casos no. Vamos a descargar esta página de acá. Vamos a ver dónde dice descargar descargar y también le vamos a abrir rápidamente para que poder así hacer el tipo para enviar la cuenta lo vamos a abrir en este caso vamos a instalar y vamos a instale para poder abrir la aplicación una vez que hemos abierto la aplicación pues vamos a buscar una opción acá muy importante que hay que tener en cuenta que es la opción administrador de cuentas de google abrimos esta opción se les va a despegar un menú esta fue la que abrimos acá en la segunda puedes ver que dice tu nombre, tu foto más abajo dice debe ingresar el captcha vamos a ver donde dice ingrese correo y contraseña en esta parte de acá lo vamos a dar en pruebe y en la parte de arriba te saldrá tres puntitos y lo vas a dar a acceso en el navegador lo vas a aceptar y entonces ya acá en este punto vas a colocar tu cuenta de google una vez que vamos a ingresar al correo, vamos a colocar nuestra contraseña. Entonces acá vamos a dar el siguiente y vamos a esperar entonces que nos acceda a la cuenta para ya estar agregado Entonces ya acá se nos ha agregado la cuenta. Vamos a ir atrás, atrás y en este punto vamos a reiniciar el teléfono y estaría con la cuenta agregada. En este caso es el Samsung A10S con seguridad de Android 9 entonces vamos a dar el siguiente marcar esto siguiente el siguiente para poder el que nos reconozca la cuenta, en este caso o a esperar un momento nada más, para que nos pueda reconocer la cuenta de Google ahí nos dice que la cuenta está agregada damos siguiente, y ahí ya damos con terminados los pasos, pues siguiente, siguiente bueno eso fue todo, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse a mi canal nos vemos en el próximo video